Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes el día de hoy con un tema para las chicas porque el día de hoy les voy a decir tres cosas, cuatro cosas, cuatro cosas que las mujeres deberían de evitar hacer ya que desafortunadamente estas cuatro cosas las hacen ver menos atractivas ahora yo no soy nadie para venir y decirte lo que tienes que hacer con tu vida tú eres libre de decidir esto es únicamente un consejo porque desde el punto de vista masculino yo te puedo decir que a la mayoría de los hombres no nos gustan cuando las mujeres hacen estas cuatro cosas entonces tú puedes tomar este consejo y Tomar lo mejor de este video y aplicarlo a tu vida personal O puedes desecharlo y olvidarte de que existe ¿eh? Eso completamente depende de ti Pero bueno, creo que esto te va a servir porque a veces Supongo que muchas chicas hacen estas acciones pensando que se van a ver mejor Y realmente el resultado no es de esta forma Así que vamos a empezar Pero antes de empezar, chicas, ustedes también tienen que dejarme en los comentarios cuáles son esas cosas que los hombres hacen que los hacen ver menos atractivos, que los hacen ver feos. ¿eh? Comenten también para que pueda hacer un video al respecto. Y bueno, la número uno, chicas, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca hagan lo que les voy a decir porque he estado viajando mucho alrededor del mundo y he conocido chicas de... Eh, Prácticamente casi todos los países, de todo tipo. Y he conocido mujeres realmente, realmente, realmente muy atractivas. Y les puedo decir que ninguna de ellas, no importa la supermodelo, no importa la mujer que sea más guapa del mundo, nunca he visto a una mujer que se vea bien con las cejas tatuadas. Es la cosa más espeluznante tétrica que he visto en mi vida realmente no sé quién inventó el tatuaje en las cejas el tatuaje permanente en las cejas porque es el peor invento en la historia de la humanidad para las mujeres lo peor de todo es que hay mujeres que creen que sirve a mí yo sé que muchas veces eh, vaya es mucho trabajo Trabajo constante, tener, tener que estar eh, arreglándose Y tener que epilarse las cejas para que se vean eh, alineaditas Y para que se vean bonitas y para que eh, maquillarlas, etcétera, etcétera Yo creo que sí, estoy de acuerdo con ustedes Entiendo que puede ser mucho trabajo a veces Y sobre todo si estás constantemente, eh, eh, bueno, lleno de actividades Bueno, quizá pretendas creer que tatuarte la ceja te va a ahorrar unos 5, 10, 15, 20 minutos cada día. Pero la verdad es que quizá lo, ahorra, quizá, quizá lo haga, quizá te ahorre tiempo, pero te va a quitar tanta, tanta, tanta personalidad y tanta, tanta belleza de tu rostro que no te puedes imaginar. Recordemos que las tendencias de moda suelen cambiar cada determinado tiempo. ¿eh? Eh, durante un tiempo estaba de moda que las mujeres usaran la, la ceja perfectamente delgadita y delineada, pero vaya que en los últimos años esto ha cambiado y entonces se empieza a usar, sobre todo las modelos han visto que eh, se usan las cejas un poco más pobladas, un poco más naturales. Y así seguramente después van a cambiar otra vez a ser uh, delgaditas y delineadas y después otra vez a ser así súper eh, pobladas. En fin, la cosa va cambiando. Pero lo que sí te puedo decir es que no importa cuál sea la tendencia que esté en este momento, las cejas tatuadas no se ven bien. Se ven horribles. Chicas, háganse un favor, no lo hagan. He, he hablado con esto con muchos hombres y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, todo el mundo, de los, les puedo decir, de los más de 50 hombres con los que he platicado de esto, eh, todos han dicho lo mismo, no importa la mujer, que sea la mujer más guapa del mundo, cuando se tatuó la ceja, perdió el encanto. Voy a dejar una encuesta aquí arriba, para los hombres que están viendo este video, eh, chicos, si ustedes han visto a una mujer con la ceja tatuada, pónganla aquí. Si les gustó, no les gustó o qué piensan. ¿Ja? Solo tienen que tomar, eh, poner una de las opciones, elijan. Así las chicas pueden checar la encuesta también y ver cuál es la respuesta que tiene más, más votos. ¿vale? ¿Va? Eh, pero de verdad, chicas, evítenlo. ¿Por qué? Porque aparte de que se ve mal, es un tatuaje, no se lo pueden quitar es de por vida, entonces, uff, si no les queda bien, si no se les ve bien, no hay más, no hay más, ¿ok? Bueno, la segunda cosa que realmente las mujeres deberían de evitar hacer porque no se ven bien, es el exceso de operaciones quirúrgicas. Yo entiendo que es difícil aceptar, aceptarse a uno mismo. Yo entiendo que es difícil comprometerse para ir todos los días al gym y para tener una dieta saludable, no dieta, un estilo de vida saludable que nos permita tener el cuerpo que queremos. E incluso si lo llegáramos a hacer, vamos todos los días al gimnasio y comemos lo que es, es sano para nosotros, muchas veces hay partes de nuestro cuerpo que aún así no nos gustan. La nariz, los labios, a lo mejor las mujeres no tienen muchas... Muchos senos, las caderas, en lo que sea. Entonces es válido, es válido que de repente pues un ajuste quirúrgico, ¿por qué no? Te lo puedes hacer, ¿no? Por aquí, por allá, uno o dos. Pero lo que sucede, y sucede muy seguido, es que cuando las, una mujer se hace una operación eh, quirúrgica, o digamos una cirugía plástica, eh, Pareciera que existe un tipo de adicción a eso, pareciera que se hace un tipo de adicción. Y eso es muy normal porque la mente, la mente trabaja de esta forma. La mente dice, ok, no, me gusta, no nos gusta como nos vemos, no me gusta como nos vemos, entonces quiero que cambies esto. ¿Cuál es la forma más fácil de cambiarla? Cirugía plástica, ok. Hagámoslo, lo haces y entonces, pum. ¿Y entonces qué pasa con tu mente? Dice, ah, ok, mira, eso funcionó bastante bien. Pero, ¿sabes qué? Ahora que te veo mejor, creo que tampoco me gusta esta parte de acá. Y entonces, ¿cómo la cambio? Pum, cirugía plástica. Y entonces caes en un ciclo, las mujeres, también no los hombres, caen en un ciclo de constantemente nunca estar satisfechas o satisfechos con su cuerpo en este caso las mujeres. Y entonces qué pasa? Que se hacen constantemente cirugías plásticas. Y llega un momento en el que se hacen tantas cirugías plásticas que ya es muy difícil darse cuenta qué es real y qué es y qué no es. Y créanme, hay muchos hombres que nos gusta que la mujer se vea muy bien con un cuerpo excelente, pero también el exceso de cirugía plástica se nota ¿Ah? si te operas las boobies, ok, perfecto se ven bellísimas, buen tamaño, quedan excelentes pero si después te las operas de nuevo y después te operas aquí y te operas acá y la cara y la nariz y los labios y los cachetes y la frente y te, así todo llega un momento en el que ya no se ve real, ya ni siquiera, ni siquiera se ve estético entonces pierdes, Así, cualquier cosa que hayas ganado con la, primeras, con la primera cirugía o con la segunda cirugía se pierde por completo con todas las demás entonces está bien, elige una cosa de tu cuerpo que no te guste si no puedes cambiar de forma natural entonces podrías ir a usar la cirugía plástica pero no caigas en el exceso, porque entonces tiene el efecto contrario, en lugar de verte más atractiva, te ves, las, las chicas se ven, se, ven, se ven mal, de verdad se ven, de verdad se ven mal, es, la, es fácil verlas y decir, si, bueno, eso es, eso es un plástico andante, realmente no, no hay nada ahí que sea real, y a la mayoría de los hombres no nos gusta, ¿vale? La cosa número 3 es, de nuevo, hablando de un exceso El exceso de ejercicio Sí, es buenísimo que las mujeres vayan al gym Me encanta, la idea yo siempre he motivado a los hombres y a las mujeres a que se vayan al gimnasio que trabajen en su cuerpo, que le echen ganas ¿Ah? Entonces, si tú eres una de ellas, qué bueno, sigue lo haciendo De verdad, de verdad, sigo haciendo Trabajas piernas, me encantan las piernas, a los hombres nos encantan las piernas torneadas, largas, con un trasero perfectamente parado, nos encanta eso. Pero no caigas en el exceso de verte, de caer, de ser demasiado, porque Entonces ya no te vas a ver como una chica con un cuerpo femenino y definido, sino te vas a ver como una chica musculosa que deja de verse femenina y empieza, está en el borde, de empezar a verse como una mujer masculina. Y una mujer masculina le gusta a muy pocos hombres. Vaya, que es, es, es, es obvio. ¿va? Las mujeres deben ser femeninas. A los hombres nos atraen mujeres que son femeninas. Entonces, cuando una mujer... Cae en el exceso de demasiado ejercicio, demasiada proteína, demasiado, demasiados esteroides, demasiado de esto y esto Entonces empieza a verte, a verse como boom, boom, boom, boom Y, y de repente tiene la espalda más grande que, que su pareja Y las piernas están bien, tú puedes tener unas piernas, que las mujeres tengan piernas grandes Pues no es tan malo porque vaya que son los muslos Pero de repente empieza así como, como... Musculosa, musculosa Y de repente los brazos también se ven como de hombres Y la espalda Y entonces ya tu novia se ve así Y entonces ya no sabes si, si la mujer es ella o tú no Entonces Definitivamente no lo recomiendo Nuevamente tú eres libre de hacer lo que tú quieras Pero creo que muchas veces Las mujeres no se dan cuenta Cuando están cayendo En ese ámbito De verse un poco más cuinas Pónganse las pilas chicas Está bien que vayan al gimnasio, pero no lo excedan, ¿ok? Y la cuarta es lo opuesto. ¿eh? Hay chicas que piensan, bueno, no que piensan, hay chicas que, bueno, por azares del destino y demás, tienen una muy buena genética. Y entonces, por la genética, pueden comer lo que les venga en gana y no suben ni medio gramo. ¿Mm? su cuerpo se ve perfectamente bien y así y entonces así pasa a los 15 años y así se ven hasta los 20 años y así se ven hasta los 25 años y a lo mejor hasta más y su cuerpo se sigue viendo bien porque tienen una buena genética tienen un buen metabolismo y vaya que todo funciona perfecto entonces no importa lo que hagan no importa lo que coman incluso sin hacer ejercicio se siguen viendo bien pero esto no dura para siempre. ¿eh? No se confíen. Si tienes una buena genética, úsala. Ve al gimnasio de vez en cuando. Porque el hecho de que te veas bien no significa que también se sienta bien. ¿eh? Que tengas una figura delgada y que se, vea, que se vea bien no significa que cuando alguien, tu pareja, por ejemplo, llegue y te toque, eh, pues está todo guango, como si fuera una, tipo, una especie de gelatina, ¿no? No se trata de eso. Vaya que si, cuando, un hombre, cuando nosotros vemos a una chica que tiene un buen cuerpo, lo que nos imaginamos es llegar, a tocarla, agarrarla y sentir músculo. Pero si de repente llegamos y sentimos así como pum pum, es como sentir aire, es como sentir, no hay fuerza, no hay músculo, no hay nada. Es simple y sencillamente como la genética está ahí, pero no hay un solo gramo de fuerza. Vaya, que eso no tiene sentido, pero vaya, no tiene un solo gramo de músculo, todo es súper flácido y eso decepciona un poco. Imagínense ustedes, chicas, que también ven a un hombre y ven que de repente está, pues, voluminoso, ¿no? Y entonces ustedes se imaginan que cuando lo toquen van a sentir sus músculos duritos y demás, pero de repente lo tocan y así de tin, tin, tin, tin, tin, tin, ¿cómo se sentirían? Horrible, ¿no? Bueno, es exactamente lo mismo Si ustedes son las chicas que tienen una buena genética Que tienen suerte de poder comer lo que ustedes quieran ¡Qué bueno! ¡Háganlo! Pero no dejen, no por eso dejen de hacer actividad física Que permita que sus músculos se mantengan en forma Y se mantengan duros ¿Para qué? Para que así Cuando tu chico o tu pareja te vea Diga, ¡Wow! Se ve increíble Y llegue y te toque y diga, ¡Uh! Se siente increíble también no de que, ups, ¿qué pasó aquí? Pues nada, tim wango wango wango no. ¿Vale? Y bueno, esas son las cuatro cosas que yo quería compartir con ustedes porque, eh, bueno, a veces la mente nos hace trucos y pensamos, ah, esto me va a hacer ver bien, pero de repente es tanto que de hecho te empieza a hacer verte mal. No caigan en eso. Y bueno, eso es todo, yo sé que algunas personas van a decir ¡Ay, no seas tan machista! El video es un consejo para hacerles ver a ustedes lo que los hombres pensamos de una mujer Obviamente el video tiene que ser machista porque proviene de la mente, un, de, la mente de un hombre Ahora, eh, tú eres capaz de... Tú eres libre de hacer lo que tú quieras ¿Ok? Me gustaría que también me dejaras en los comentarios, como dije al principio, esas cosas que los hombres hacen pensando que se van a ver mejor, pero que terminan siendo peor, que los hacen ver más feos, menos atractivos. Ahora sí, es momento de que ustedes pongan todo lo que ustedes quieran ahí, los voy a leer sus comentarios, voy a tratar de responderlos y bueno. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, los quiero mucho, no olviden suscribirse aquí arriba, darle like al video, ponerlo en favoritos, compartirlo con aquellas chicas que ustedes saben, que ustedes saben que se operan demasiado o que se depilaron la ceja, que se eh, tatuaron la ceja o que van demasiado al gimnasio y ya se ven así como... Como si fueran hombres o que de repente no van al gimnasio para nada Y entonces está así como tin, tin, tin, como gelatina En fin, compartanlo con esas personas para que les caiga la pedrada Y nos vemos en el próximo video Cuídense mucho, yo soy Cristian, chao, chao, chao Chao